que sin duda tiene a toda la población atriburizada ahí, referente a lo que está ocurriendo. ¿Qué se está haciendo por parte del Gobierno Nacional? Así es, un, un hecho realmente lamentable el que vivió en la noche de ayer aquí en el cantón de Babahoyo de, de, de aquí en la provincia de Los Ríos, ...hecho que rechazamos totalmente y por supuesto nos solidarizamos como gobierno, como gobernación... ...nos solidarizamos con toda la familia del señor fiscal Estrella. Inmediatamente ocurrió el hecho, eh, comunicamos al señor ministro del Interior, al señor ministro de Gobierno... ...y se dispuso el fortalecimiento del eje investigativo y de inteligencia. Es por esto que el alto mando de la cúpula policial se encuentra trabajando en los operativos... Eh, para dar con los culpables de este lamentable hecho. ¿Qué se conoce hasta el momento que nos puede informar? Se está trabajando, la información es reservada hasta el momento, eh, pero les puedo asegurar que se está trabajando con un fortalecimiento, en, tanto en el eje investigativo como de inteligencia, aquí en la provincia de Los Ríos. Eh, eh, Mencionan los administradores de justicia, abogados que ya no pueden trabajar eh, tranquilos, sienten temor por eh, eh, lo que ha ocurrido, ¿no? Quiero decirles, ¿eso es un hecho aislado o realmente es ya un intento de amedrentamiento para los profesionales del derecho? Les puedo asegurar que de parte de la Policía Nacional existe toda la predisposición de colaborar con la seguridad a quienes lo requieran, pero deben de seguir el procedimiento correspondiente en el caso de tener algún riesgo eh, contra su integridad. En este caso no, no existía esa alerta hacia las autoridades. En el caso específico del señor fiscal no existía ninguna denuncia, ninguna alerta en la que eh, haya mencionado a la policía que necesite resguardo policial. Sin sí, embargo, se empezó a decir que efectivamente estaba amenazada. Eh, vamos a ver qué, desarrolle, qué se desarrolla, qué se encuentra en las investigaciones. Ya la policía se encuentra trabajando junto con la fiscalía también que necesitan el apoyo eh, total de ellos para poder realizar todas las gestiones pertinentes en relación al caso. Estamos ya eh, casi que a las 24 horas del hecho. ¿Qué va a pasar mañana eh, con los operadores de justicia en referente a este? y otros casos que todavía están siendo investigados? Sí, desde la semana pasada nos encontramos instalados de forma permanente en una mesa de justicia. Estamos eh, trabajando tanto la policía, eh, la fiscalía, el Consejo de la Judicatura, trabajando eh, y la gobernación también eh, apoyando este trabajo para poder eh, revisar casos por casos, puntuales, los casos en los que ha dejado en tela de duda la actuación de algún fiscal o algún juez, para poder eh, transparentar los actos tanto de la Policía Nacional, la Fiscalía y los jueces. Aquí todas las autoridades tienen que trabajar por el bienestar de la ciudadanía. ¿Y cuál es el bienestar de la, de la ciudadanía? La seguridad. Y es por eso que, que siempre se hace y se reitera ese llamado a la justicia, a la policía, a todos a trabajar de la mano. Como gobierno nacional estamos dando eh, golpes muy fuertes en contra del narcotráfico. Ustedes pueden darse cuenta cómo hemos enfrentado y se ha incautado mucha más droga que en muchos otros años. Y eh, eso también desata eh, la ola delictiva, que, la pelea de territorios que, que se ha venido eh, viendo a nivel de todo el país. Eh, como gobierno estamos trabajando, pero es importante que el poder eh, legislativo, el poder judicial, porque también tiene que ver muchísimo el poder legislativo en, la, en el fortalecimiento de la normativa legal y también, por supuesto, es indispensable el trabajo de los jueces y de los señores fiscales. Esta, esta revisión de caso a caso se, se lo hace porque se detecta algún problema en esa, en esa área eh, en el combate del, del crimen organizado? Cuando existe alguna duda en las sentencias, por supuesto que eh, hay que eh, revisar si es que el, el, la decisión ha sido pegada a, a derecho o si es que existe alguna, alguna duda con respecto a esto, ir, ir revisando, ir transparentando tanto la actuación de policías, repito, fiscales y jueces, todos los que tienen eh, que ver en el proceso. Quevedo ya registra 102 muertes violentas. ¿A qué se atribuye a esta situación que vive Quevedo siendo el cantón más peligroso de la provincia de la provincia? A nivel de la provincia de Los Ríos tenemos 224 muertes violentas hasta el momento, que registra el mayor número, eh, son 102 muertes violentas con las dos muertes que hubieron el día de hoy. Eh, se ha aumentado el personal policial en este cantón y también se ha pedido el refuerzo de, tanto del eje investigativo como de inteligencia para poder aperturar las IP que sean necesarias y poder ir eh, devolviendo la tranquilidad a este cantón. Y de manera general, ¿qué se conoce sobre estos hechos? ¿Motivados? ¿Por qué, ¿Qué elementos? Bueno, son diferentes hechos. Eh, cada uno tiene eh, diferentes eh, orígenes. Muchos de ellos van a estar relacionados con el tema del narcotráfico, otros por otros otras causas. Pero en su mayoría a nivel del país, hemos visto cómo eh, se ha desatado toda esta ola delictiva, es en base a, eh, al narcotráfico que se encuentra eh, en muchas provincias del país ¿Y entre los planes que hay para el Cantón Quevedo por esta, esta situación? Meses atrás hicimos un comité provincial justamente lo hicimos en el Cantón Quevedo estamos próximos a hacer un nuevo comité junto con nuestro ministro del interior que este, vamos a tener también la visita próximamente de, para ir eh, trabajando no solamente con la policía Recordemos que también tenemos que trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados, quienes también tienen que dar su aporte eh, eh, con lo que con lo que con lo que se pueda eh, realmente necesitamos el apoyo de ellos. Así también este con, con todas las instituciones, la sociedad civil en general. Con el gremio de abogados es sumamente importante trabajar eh, con el gremio de abogados para que eh, también puedan ellos aportar desde el, su defensa, que a veces, eh, a veces necesitamos que, que también se solidaricen con la necesidad que hay de que muchas personas que están cometiendo estos hechos atroces y totalmente que se los rechaza, sean personas que se aparten totalmente de la sociedad. Entonces es necesario el apoyo de todos, de la ciudadanía, del colegio de abogados, de la de la sociedad civil en general, pero mucho más, por supuesto, de la fiscalía, de, del consejo de la judicatura y por supuesto de la Policía Nacional a quien se les está exigiendo que realicen un trabajo oportuno y efectivo para poder devolver la seguridad a la ciudadanía. Si sí, bien es cierto, ninguna persona eh, merece que sea asesinada de forma violenta como se le está haciendo. Pero el hecho de que hayan atacado contra un operador de justicia, contra un fiscal activo, eh, sin duda prende las alertas acá en la provincia de Los Ríos, porque se están yendo ya con las eh, instituciones que tienen que ver con, con este Estado. Cualquier hecho eh, que, que se relacione con la muerte de un ciudadano, se lo rechaza totalmente, nos indigna que suceda aquello y es por eso que en este hecho también eh, siendo un, un caso eh, que alertó a toda la ciudadanía reocense, inmediatamente el, la cúpula policial, el alto mando policial de la, de la Policía Nacional ha venido para poder trabajar directamente en, este, en el fortalecimiento del eje investigativo y e sí. de inteligencia. Okay. Así me lo diga fuera de cámara, recordé las cifras de...